Existe el mal, no existe, existe el amor, mal traicionado. La maldad es pobreza de amor. La maldad es pobreza de amor. ¿Cómo nace la sociedad cósmica? ¿Cómo es la generación cósmica? Despertar, despertar, tomar conciencia. La propia actitud Nuestra conducta votación. Ante la olvida La actitud no puede Ser otra que la de sonreír Reír, reír beber, beber Sentir Mejora particular en la manera de ser y estar en el mundo Innovación para la capacidad individual que se traduce en transformación social Sentir la vida disfrutando el existir Instante a instante, situación a situación Tema a tema, gesto a gesto Cada vez un solo asunto No se pueden hacer dos cosas Bien hechas a la vez No, no, no, no No, no, no. no se puede, no se debe Es inadecuado muy complicado ¿Cómo podría ser el cosmos, universo, si viviera con miedo? Vivir con miedo es guillotinar la armonía de la vida Existir jugando, floreciendo, celebrando, gozando, gozando, aprovechando cada acontecimiento, lección de vida. Existir, Existir cósmico, asimilando cada experiencia, enseñanza de vida. Existir, Existir cósmico, acumulando información directa, válida, útil. No podría ser el cosmos, universo, si viviera con miedo. Vivir con miedo es la armonía de la vida. el mal no existe, existe el amor, mal gestionado. La maldad es pobreza de amor, la maldad es pobreza del amor. Cómo nace la sociedad cósmica, cómo es la generación cósmica. Despertar, despertar, tomar conciencia, actitud, nuestra conducta, mutación, entre carcajadas de humor desvergonzado y atrevido que sabe, mejor para individual, que se traduce en transformación social, que sabe que solo hay dos formas de hacer las cosas, hacerlas bien, o no hacerlas porque hacerlas mal, o no hacerlas porque hacerlas mal. No es una opción, nunca es opción, jamás puede ser una opción. Esta es la vida del existir cósmico, cuando el orden es armonía, sincronía. Vivir con amor es vivir la. Impulsando concordia, avenencia, amistad Cuando la armonía refleja el orden del cosmos Cuando el cosmos de la vida se convierte en armonía Viviendo en el amor, con toda libertad Impulsando concordia, avenencia, amistad Surge la armonía de la vida, la sociedad cósmica que una generación está forjando allá